...viralizada en las redes sociales y es la entrega de uno de los acusados de matar a un policía en Tenares. Vamos, antes de poner el video, vamos a poner donde el señor llora... Y expresa que el tema por su vida, junto con su madre, fue entregado a través del periodista eh, de Telenor, Pedro Fernández. Así que vamos a poner, el señor se llama Emilio Francisco Cuello, de 31 años de edad, eh, que fue identificado como uno de los presuntos, de la presunta persona, presuntos implicados. Eh, en el asesinato de este policía en Tenare. Así que vamos a ver el video donde él de manera emotiva cuenta todo lo que supuestamente sucedió ese día que asesinaron a este oficial de policía. Cuando te dejo nada más para allá, allá más con la patrulla, yo me mandé y ahí se sí quedó con ellos tirando ese tiro. Yo después no supe más de ahí, ni nada de eso. Yo no sabía más de ahí ni nada. Yo no lo he podido ver ni nada. Yo no uso arma de fuego ni nada. Yo lo no que soy pintor, yo trabajo con, trabajaba con los gómez. su casa que yo pague por, por lo que me quieran que yo que pague pero que me den tranquila, que a mí, con mi maíz y todo lo que hicieron sí, pues fue al el y ella me que me, me procede señora señor de si hizo si cometió su error eh, debe saber que tiene debido pensar en su madre antes de, de eso pero todo eso va a determinar termine eh, la investigación y cuando la segunda persona que todavía sigue prófugo se entregue eh, fue lamentable fue una persona que estaba ejerciendo la protección ciudadana que es la policía nacional y bueno esto va a dar mucho de qué hablar eh, todavía falta una sola una persona así que la policía seguirá en búsqueda y esperemos que igual que él la otra persona se entregue de manera voluntaria y que no pase a los llamados eh, Intercambio de disparos y todo eso Bueno, esas son las informaciones Más importantes de nuestro portal .co. Recuerda seguirnos a través de Instagram Facebook y Youtube Suscríbanse en nuestro canal de Youtube Y pónganle a la campanita Así verán esta noticia de primera mano Así que seguimos con el toque de mediodía Y aunque Fioremi diga que no Son los burritos de Fioremi Que van a presentar reporte, noticias, cocina.